Saludos cordiales, hoy vamos a crear nuestro primer encuesta o formulario, para ello vamos al botón que dice nuevo formulario Tocamos ahí y inmediatamente nos pregunta el título de nuestro formulario Ok, vamos a hacer una autoevaluación docente, bueno. una encuesta que me asemeje a algo así Lo primero es el título y lo segundo es una descripción, entonces vamos a también agregarle una descripción de nuestra encuesta o formulario Teniendo ya esos dos elementos listos, eh, vamos a agregar una nueva pregunta en este botón, Agregar Nuevo. Vamos a agregar tres tipos, opciones, textos y calificación. Empezamos con textos, entonces tocamos en textos y lo que vamos a pedirles es que nos agreguen el nombre. Ok, nombre. Y este, si nos vamos a estos tres puntitos, tocamos en los tres puntitos y le decimos, marcamos subtítulos nos va a permitir agregarle un texto ahí, como para clarificarle a las personas que eh, necesitan de ello. Y lo último es darle aquí en el botón que dice obligatorio. Entonces con esto hacemos que esta pregunta sea obligatoria. Esto me va a dar, esta pregunta me va a dar un inicio para explicarles cómo funcionan todas. Todas están divididas para mí en tres partes. La primera parte es que esta de arriba, donde podemos copiar, eliminar o poner una pregunta arriba o abajo. La segunda parte es la que se divide entre la pregunta y la respuesta que nos van a dar. Y la tercera parte es donde tenemos las opciones de hacer una respuesta que sea más larga. En este caso, como es solo el nombre, por eso no la marcamos. O el botón que nos da más opciones para eh, esa pregunta, para cada una de ellas. Muy bien, teniendo esto claro, vamos a agregar la segunda pregunta. Vamos a agregar nuevo y ahora vamos a seleccionar una de opción. En esta de opción vamos a preguntarle en esta autoevaluación si establece claramente los resultados. No voy a usar un subtítulo, no voy a clarificarla en este momento, solo voy a indicarle las opciones. Que la opción 1 va a ser para excelente, la opción 2 va a ser para bueno como no tengo más, tengo que darle agregar para tener una tercera opción. Okay. Le doy que es suficiente y agrego una cuarta opción. En este caso es de cuatro ítems para decirle que es insuficiente. Okay. Y de esa manera, ven, si doy un clic afuera, así me va a ir quedando mi formulario. Aquí puedo hacer un cambio. Ven que aquí puedo seleccionar cualquiera de los ítems. Pero también puedo hacer una opción de desplegable. Si la toco a ella, vuelvo a editarla. Me voy a los tres puntitos que antes les indiqué. Y le digo que menú desplegable. Ok. Toco. Y si le doy un clic afuera. Como pueden ver ahora tengo una opción para escoger entre ellas. Vamos a agregar a la tercera. La tercera va a ser una de calificación. Toco calificación. Y la pregunta aquí es muy sencilla. Marco. Pego. La pregunta que ya tenía hecha. Eh, calculo el tiempo que voy a dar a cada uno de los objetivos y eh, lo puedo hacer por estrellas o por eh, números yo escojo cualquiera voy a dejar estrellas y puedo también calcular el nivel, puedo ponerle más de 5 menos de 5 por ejemplo puedo dejarle en 3 y si lo van notando aquí sigo teniendo subtítulos para explicar y como ya había marcado obligatoria todas las que voy agregando este, me van quedando obligatorias para poder utilizarlas si yo doy clic afuera ya puedo ver mi eh, evaluación, mi formulario y mis tres preguntas. Eso sería todo por esta lección y nos vemos en la siguiente.